Hay diferentes versiones, ¿no? Hace tiempo, ahora ya no tanto, menos mal, growth hacking era crecer de cualquier manera, ¿no? Eh, y muy bien, como tú has dicho, Luis, para nosotros growth, growth hacking eh, tiene mucho que ver con un crecimiento desde tu propio producto, no directamente meter gente por meter gente, ¿no? Entonces, eh, para, para nosotros tiene mucho que ver con tener muy claro tu propuesta de valor y acercarla cuanto antes a, al usuario, eh, que entienda cuál es tu propuesta de valor, que es lo que tú decías, y eliminar cualquier fricción que tengas hasta que llegue a ese momento, ¿no? Aplicando todo lo posible y eliminar fricciones. Esa es la primera parte, ¿no? Y luego, después, en toda la parte de retención y idealización que igualmente, cualquier mecanismo de viralización tiene, tiene que tener en cuenta esas unidades productivas relacionadas con tu propuesta de valor. No puede ser algo de que no, no tenga nada que ver, porque, en el fondo, luego no funciona, ¿no? Entonces, todo ese panel relacionado con tu propuesta de valor es la que realmente hace que funcionen los negocios y que realmente que eh, los negocios sean sostenibles en el, resto, en el